Hola gente, ¿cómo están? Seguramente muchos de ustedes ya vieron el video que salió hace unos días sobre un chupacabras. Unas imágenes impresionantes donde una criatura, un monstruo, tiene atrapada a una cabra y dos personas tratan de liberar a la cabra. Espero que si sí lo hayan visto dentro de mi canal, pero si no estoy seguro que en otros canales de YouTube lo han visto. Pues bien, hoy aquí les voy a decir cuál es la verdad de ese video y mucho mejor aún les traigo el video completo y de dónde salió originalmente, porque todo lo que ustedes vieron en otros canales de YouTube y en este cuando les mostré la evidencia solamente fueron fragmentos. Hay un video original completo en donde podemos ver cuál es la verdad de este video del supuesto chupacabras así que vamos con el análisis vamos a ver el video completo por primera vez aquí podemos observar estas escenas que no se dieron a conocer en los cortos que fueron presentados en diferentes canales de youtube como chupacabras podemos notar que es un muñeco es algo hecho con piel o con pelo que lo están jalando. Podemos ver incluso que esos movimientos no son naturales, sino que lo están jalando hacia un costado. Ahí se va a cortar la, la grabación y después vamos a ir en donde supuestamente estas personas se dan cuenta que la criatura ha atacado a una cabra. Y aquí lo podemos notar mucho mejor de mejor calidad y vemos que está amarrada a la cabra. La supuesta criatura está amarrada. No es que tenga brazos y que esté abrazando a la cabra, sino que simplemente está como sujetada a la cabra y las personas hacen la dramatización como si de verdad un animal extraño estuviera atacando a la cabra, pero... Notamos que no es así, la cabra está tranquila Aquí estas personas se van a acercar Y vamos a poder ver con mejor claridad eh, La criatura Aquí vemos este tipo de actuación En donde supuestamente quieren Quitarle la criatura a la cabra Si fuera una criatura, un monstruo real Pues, eh, no sé, lo, los notaríamos como mucho más distantes. Pero vean como incluso con el palo eh, que tiene el hombre de la playera roja. Trata de desamarrar a la criatura. Que la han amarrado a la cabra. En un principio parecía que fuera un monstruo que estuviera mordiendo a la cabra. Pero vean, vamos a, a notarlo más a detalle. Vean ese pelaje que tiene tan largo. Y lo único que tratan de hacer es desamarrarla, es sacar eh, esta criatura que han amarrado a la cabra para después empezarla a jalar y que parezca que tenga vida. Pero no es un cuerpo inerte solamente, no es ningún monstruo, no es ningún chupacabras, es solamente una piel con pelo que han hecho a especie de, de monstruo, de criatura. Ahí vemos con más claridad y más a detalle la grabación. La cabra no parece estar espantada porque algo la esté atacando, sino está espantada porque estas personas le están moviendo ahí con, con los palos y la tienen como amarrada, pero la cabra está tan tranquila. No vemos que, que quiera huir, que se esté eh, revolcando del dolor, ni mucho menos. De hecho, se quiere quitar la, la salea que tiene ahí pegada y vean cómo la arrastra tan... Está inerte ese cuerpo que está ahí amarrado. Tan inerte está que la cabra pasa sobre este y lo pisa. Y se va caminando. Después ahí ya se libera la cabra de esta criatura. Con ayuda de las personas. Vean cómo la desamarraron. Ahí vimos a detalle cómo el de rojo desamarró a la criatura. La tiene ahí. Y después hacen la actuación como que la criatura los ataca, pero si vieron la salea de este monstruo, no tiene movimiento, se quedó ahí estático, después le empiezan a pegar con palos, es ahí donde desde otro punto la empiezan a jalar, por eso se ve como si fuera una criatura que se arrastra con un pelo largo y por eso en las grabaciones que presentaron en todos los canales de YouTube no tienen estos pedazos porque ahí claramente se ve que es un muñeco, que es algo que hicieron estas personas para hacer la actuación de que fuera un, un animal extraño, un supuesto chupacabras como fue mencionado en esta parte del mundo ya que al ver más o menos el, el cómo está escrito el título de este video me parece que podría ser de Indonesia o de esa área de las islas del Pacífico aquí notamos también cómo van en búsqueda de esta supuesta criatura y le pegan de palos ahí pero la criatura obviamente no muere, sigue arrastrándose porque la siguen jalando con un hilo, la siguen jalando. Por eso obviamente sigue con vida, porque no es, o supuestamente con vida, porque no es un animal real, simplemente es una salea. La, la salea es eh, un pedazo de piel que, que están jalando con algo. Quizá pueda ser la cabeza de un animal pegada con, con cabello, con pelo largo y todo este drama que están realizando con que... Están tratando de matar a la criatura, solamente es una actuación. Y les digo que es una actuación porque vamos a ver a continuación de dónde sale el video. Este video fue subido por un canal que se dedica a realizar este tipo de actuaciones y de videos con criaturas supuestamente extrañas. Este video, aquí lo tenemos. Y vemos otros videos que tienen acá también de mil vistas, de mil ochocientas vistas, en donde estos muchachos pues como que se encuentran en, en un tipo de, de selva y hacen videos de criaturas extrañas y notamos que tiene la misma dinámica. Ellos estando en su, en su casa, porque aparentemente viven en esa región, pues escuchan ruidos Miren, nuevamente cruzan las cabras corriendo y ahí va a aparecer un monstruo. Es decir, se dedican a hacer este tipo de videos en donde extraños monstruos atacarían a sus cabras y ellos van a defenderlas, pero pues todo es solamente actuación. Vamos a ver, este monstruo va a ser diferente seguramente al que vimos. Véanlo, ahí lo tenemos. Vean, incluso pudiera ser la misma máscara, eh. La misma máscara que están usando aquí podría ser la misma que usaron en el video que fue nombrado como Chupacabra Real. Veanle, veanle la cara. Y también tiene pelos. Este disfraz. véanlo ahí, está muy claro. Es una máscara y alguien disfrazado. Pues esta es la verdad, gente... De este video del chupacabras. Aquí estamos viendo cómo este canal se ha dedicado a hacer videos de terror. Con supuestos monstruos que atacan a sus animales. Pero todo es actuación. Así que el video es falso. Para que nadie más los engañe. Ni digan que el video del chupacabras es real. Es completamente falso. <risa> eh, también. también. Vamos Así que no se dejen engañar. Seguirán muchos youtubers, muchos medios de comunicación Haciéndoles creer que varios de estos videos son reales y se los presentarán tal cual Pero gracias a ustedes eh, y junto con mi equipo estaremos investigando la verdad detrás de todos estos videos que se vuelven virales Para que no nos vean la cara, para que no nos vendan gato por liebre Y nos hagan pensar que esto es real Quizá en chupacabra sí exista pero esto en particular es una actuación, es un monstruo que realizaron para un video de terror. Así como hay muchos videos que han sido reproducidos y hechos solamente por entretenimiento. Así que ya saben la verdad y recuerden que aquí en Oxlack Investigador les estaré presentando la actualización de todos los casos que se vuelvan virales hasta encontrar la verdad. Muchas gracias a todos, suscríbanse al canal para que haya mucha más Legión Oxlack les agradezco mucho que hayan visto este video y los espero en el siguiente. Hasta la próxima.